microalgas y para que fabriquen su propio, digamos, eh, compuesto orgánico, que al final se convierten en, en un alimento para otros niveles tróficos, como el zooplancton. Estás disfrutando de nuestra programación por TV San Juan, WIPMTV Mayagüez y TV San Juan. 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos, Puerto Rico.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 Búscanos en nuestra página de Facebook como Lotería Electrónica. Allí podrás encontrar promociones, tus números ganadores y ver tus sorteos en vivo desde cualquier lugar utilizando tu dispositivo inteligente. Búscanos ahora y síguenos. Recuerda que el Cash se juega lunes, miércoles y viernes. Y puedes pedir tus jugadas adelantadas por un mes. Así te evitas las filas o que olvides realizar las mismas. Juega para que no te cuenten que el Loto Cash para mañana viernes te espera con 560 mil dólares. Y no olvides pedir tus jugadas con doble revancha que tiene 120 mil dólares. Y para este sábado el Powerball cuenta con 404 millones de dólares. Señoras y señores regálate el mejor comienzo de año con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando.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 primer número es el 8 el 8 segundo número es el 2 el 2 el número ganador en el Pega 2 es el 8, 2 el 82 continuamos mi gente con el sorteo del Pega 3 mucha suerte y estamos listos para recibir el primer número es el 3 el 3, segundo número es el 8, el 8. Tercer número es el 7, el 7. El número ganador en el Pega 3 es el 3, 8, 7, el 387. Finalizamos con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Estamos preparados para recibir el primer número, que es el 9. El 9, segundo número. Es el 0, el 0, tercer número. Es el 8, el 8, último número en Pega 4. Es el 7, el 7. El número ganador en el Pega 4 es el 9, 0, 8, el 90, 80 y siete.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 de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez La campaña viene muy bien y viene bien estamos, estamos trabajando en 10 minutos estamos arribando en la estación número 16 muchas gracias Hace tres años hicimos un estudio también en dos fiordos. Tenemos dos fiordos que son interesantes, que son muy diferentes entre sí. Entonces, un fiordo tiene un glaciar, otro fiordo ya no tiene glaciar. O sea, ya retrocedió tanto el glaciar que tiene un río entre medio del glaciar. O sea, es un glaciar, río y después desemboca en un fiordo. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando los sistemas empiezan a retroceder, el tipo de carga de materia orgánica, inorgánica y nutrientes va cambiando y eso va afectando a las comunidades entonces los sistemas se están haciendo más pobres a medida que se van retrocediendo los glaciares o sea pueden soportar menos biomasa y eso es súper importante por un lado por lo que es el secuestro de carbono porque vamos a tener menos microalgas que pueden secuestrar el carbono y por otro lado también el, la, la, la, la transferencia de energía hacia otros niveles tróficos se hace menor entonces tenemos menos materia disponible como para el desarrollo de comunidades eh, y lo interesante es que se ha visto algo muy similar en Groenlandia entonces, aparecer sistemas de glaciares desde Chile, en Chile y en Groenlandia, hay que seguir buscando otros sistemas similares para ver si esto es un patrón estable, que se mantiene entre diferencias, eh, si esto es algo que ocurre y que va a ocurrir en otros sistemas o no. En el fondo del valle se puede observar el glaciar Esmeralda y por debajo se observa una cresta. Conformada por rocas y sedimentos y corresponde a una morena. Es una morena de la pequeña de ayer Eso nos indica que el glaciar Esmeralda alcanzó esa posición hace aproximadamente unos 170 años. Es de público conocimiento que los glaciares están retrocediendo.